Este paso deberás realizarlo solo la primera vez antes de acceder al contenido de tu curso. Comencemos. El enlace nos dirige a la página de Coursera, donde debes registrarte colocando tus nombres y apellidos completos. Ten en cuenta que los certificados se emitirán en base a esta información. Luego, registra tu correo UPC y una contraseña que recuerdes fácilmente. Finalmente, Clic en Únete de forma gratuita. Ahora revisa tu bandeja de correo y confirma tu registro. Una vez creada tu cuenta, la forma correcta para ingresar a tus microcursos es siempre desde el aula virtual. De esta manera tus calificaciones obtenidas en Coursera migrarán correctamente hacia tu aula virtual. No puedes ingresar directamente desde la página Coursera.org, ni desde Mis Favoritos, ni a través de un enlace enviado por Coursera tu correo. Ya creada tu cuenta en Coursera con tu correo UPC, dirígete a tu aula virtual y da clic en Categorías Temáticas. Selecciona la categoría de tu interés. Como ves, se desplegará una lista de microcursos, donde podrás elegir el tema que deseas revisar. Luego, da clic sobre el microcurso elegido y aparecerá una ventana. Deberás dar clic en el botón Ejecutar. Te llevará hacia la plataforma del curso. Una vez que ingresaste, se mostrará la vista previa de tu microcurso, donde se muestra toda la información como el número de horas, el idioma y la disponibilidad de los subtítulos. Debes dar clic en inscribirte para poder registrarte. Luego ingresa en ir al curso y estás preparado para iniciar. Ahora debes dar clic en comenzar. Al lado izquierdo de la plataforma Cursera encontrarás el sumario o índice del microcurso. La sección de calificaciones donde se indica cuáles son las actividades, tareas o cuestionarios mandatorias que debes completar para obtener tu calificación final y obtener el certificado por cada microcurso. Recuerda que las fechas límite que aparecen aquí no están alineadas con nuestro calendario académico, por lo que debes de tener en cuenta nuestro calendario y las fechas indicadas en tu eSignal. Foros de debate